Pasantías internacionales, conocer nuevas culturas, costumbres y entornos internacionales fortalece a nuestro estudiante en una visión global que facilite para los programas el tener conocimientos acerca de los cambios y las dinámicas que se generan en otros países. Las pasantías internacionales se desarrollan en el marco de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la oferta se presenta cada año donde su valor, su tiempo, varían de acuerdo a moneda y destino.